El problema del fútbol no es el dinero, tampoco la corrupción de sus organizadores, ni el monopolio de sus distribuidores, ni la soberbia de los futbolistas. El problema del fútbol eres tú, que no sabes consumirlo. Durante cuatro años trabajé haciendo esto en la industria de los deportes. Dar mi opinión diariamente frente a una cámara me lo confirmó. Los insultos en los comentarios eran hasta cierto punto entendibles porque... internet. Pero más de una vez recibí amenazas de muerte por criticar el equipo de alguien. La gente tiene un apego tan grande a los colores de una playera que se ofenden más si te metes con su equipo que si te metes con ellos o con su familia. Un fanatismo desmedido que les provoca entregar su vida, su tiempo, su dinero y su energía para defender a futbolistas y camisetas de colores. Anhelan títulos y triunfos que no les darán mayor beneficio que pasar una buena tarde. A todos ellos, creo que es importante decirles que a los futbolistas, a los directivos, a los equipos, no les importas. Perdón, pero eres un número más para ellos, un recurso más de los miles que tienen para poder ganar más. Mientras tú te das de botellazos afuera del estadio, ellos están en una suite, en un hotel, pensando en su vida, en su carrera, en su familia, en sus hobbies, como tal vez tú deberías. La violencia en el fútbol no tiene ningún sentido. No solo porque a quienes lo juegan no les importa, sino porque pelearte con alguien porque prefiere a un equipo sobre otro es como golpear a alguien porque prefiere tomar Pepsi que Coca. Como patear a alguien porque le gusta más las canciones de Juanga que las de Luismi. Como gritarle a alguien porque le gusta más el color verde que el morado. Como ofender a alguien porque le gusta más los tacos de bistec que los de Pastor. Así de estúpido es. El fútbol es un deporte, un entretenimiento y un negocio increíble inspira y divierte a millones, pero que hasta ahí debería de quedar. No te estoy pidiendo que dejes de verlo o de apoyar a tus futbolistas favoritos, te estoy pidiendo que dejes de poner vidas en riesgo por ellos. Aprende a ser parte del juego. El mundo tiene muchas cosas por las cuales vale la pena pelear, pero el fútbol no es una de ellas.